Quererte fue como apostar al riesgo más alto, con todos los ases sobre la mesa y las mangas vacías, cruzar la carretera con el semáforo en rojo y los ojos cerrados, escribir poemas que nunca saldrán a la luz. Fuiste un día de invierno, sin abrigo, una alarma que no volvió a sonar después de apagarla por primera vez. Todas las quemaduras que vienen después del fuego, el único accidente de una autopista vacía. Pero quererte fue también Encontrar los puntos a todas las frases Mirar directamente al sol Y conseguir no apartar la mirada Encontrar unos ojos Que en vez de mirar en la misma dirección que yo Me mirarán a mí Pero fuiste también Todas las canciones que aún había escuchado Todas las estrellas fugaces Cazadas a primera vista La música del primer baile de fin de curso Una noche que se volvió Una vida llena de respuestas Fuiste como enamorarse directamente de Stendhal y olvidar el síndrome.